Mezcla Mezclar verduras Free Frijores dulces ¡Me encantan estas papitas! ¡Hola amigos! Hola. y ¡Bienvenidos a un nuevo video bienvenidos. en nuestro canal de pareja! El día de hoy les traemos el haul de nuestras compras en Japón sí. Sí. Como podrán darse cuenta, compramos muchas cosas y estamos... Yo A no compramos muchas cosas Ay, ¡Claro que sí! Pero... Sí. <risas> no, por eso estoy bien emocionada. Ya quiero empezar a comer todo lo que compramos. Porque llevamos una maleta y una bolsa cada uno. Sí. Por eso. Yo pensé no pudimos llevar muchas cosas. No sí. Pero, sí. pero creo que grandes? sí. Está bien. Ajá. Creo que vamos a tener que cambiar el ángulo para que se vean nuestras caras porque parece que somos parte de los productos y ya estamos enfrente. Con la magia de la edición de video. Comenzamos por lo que más compramos o por lo que menos compramos. Creo que menos compramos. Ok. Porque va rápido. Sí. Entonces, la ropa. Creo entonces, que este video es muy largo. Está bien. Sí. Vayan preparándose que el cafecito, sí, el tecito, sí. la Pero botana. vamos a hablar muy rápido. Sí. sí vamos By a esforzarnos. Team. Sí. Yo sé que yo lo puedo hacer rápido, Hayato no lo sé. Puede que este video dure dos horas porque Hayato. No dos dice, horas. horas. Sí. No sé. Pero Ustedes sí. pónganse cómodos. Sí. la ropa solamente yo me compré esta playera de My Melody que me encanta. En Don Quijote. En Don Quijote y será mi nueva pijama. Es como 200 pesos. No está tan barato. Eh, sí. compré? Y yo compré dos playeras sí. en Uniqlo, blanca y ¿qué es eso? Azul grisáceo Mola yo te dije de comprar la color vino que Como verde, como azul, no sé. ¿Y ¿Cuánto costaron las dos? 250, sí, más o menos. Ok, muy bien, sí. Está bien, okay. ya. <risa> muy rápido, ¿verdad? Eso fue todo lo que hicimos de ropa. Sí, ya compramos de ropa. Después, Dyson. La ok, o las cosas de Daiso Para casa. Cosas para la casa. Sí, sí, sí. Ah, esperen. De este lado está esto de Daiso Ah, sí. Ok. esto knife and cutting board stand es un organizador de cubiertos y de cuchillos sobre todo de cuchillos, Hayato quería uno porque aquí están muy grandes y él tiene pocos cuchillos sí, así que sí. quería uno pequeño Ajá. es 200 yen y es para limpiar la casa sí. como sponge son esponjitas mágicas, mágicas. para la limpieza, de verdad quitan Ajá. todas las manchas de lo que sea. Sí, y con un ya de... Sí, sí, es una recomendación. O madre, para cocinar onigilis. Ayato está muy emocionado. Seis onigilis. Sí. Y también compramos estos trastecitos con flores de sopura que son para la sopa miso. Están súper bonitos, estos los compramos. También en Daiso y nos sí. gustaron mucho, muy japoneses y femeninos con las flores de cereza Y cuatro, nosotros sí. y los invitados. Sí. También compramos estas pinzas para el pan, nos gustaron esas que tienen una huellita de pelo <risa> y 10 clips para cerrar las bolsas. Sí. Como en Tampico hay mucha humedad, sabíamos que necesitamos como clips para cerrar las bolsitas de comida. Sí. Pero no necesitamos 10, pero. Que luego se pierden o. Oh, sí, sí. Vale lo mismo que <risas> si tenga 4 o 10. Sí. También estos palillos de cocina largos. Estos los compró Hayato para cocinar. Ajá. Y. guard. Ah. Es para las esquinas de la estufa. Que ya ven que les contamos en un video que Hayato se pegó y le salió sangre. Entonces necesita protección para las esquinas como los niños pequeños. Así, ah, sí, x sí. sí, estaba en la sección de bebés en el sí, sí, sí, Estos palillos los elegí yo. Son de madera así normales para cuando tengamos visitas. Porque tenemos nuestros palillos para comer, pero no tenemos para las visitas. Entonces elegí estos de color madera. Y Five Functions Slicer. Oh, verduras, apo, zanahorias. Sí, es un rallador de alimentos. Tiene cinco formas diferentes para cortar. Sí, Muy casi bien. todo. 100 dólares. No, no, no, no, no, no, no, no. no, no. <risa> casi dollar. todo 100 yens, que es un <risa> sí, sí, sí. dólar. Sí, es de la tienda del dólar. Algo que a mí me encanta de las tiendas del dólar en Japón es que son súper baratas. Encuentras absolutamente de todo. De todo. Y es de buena calidad. Sí. sí. Y es plástico. Ah sí, Hayato se compró plástico japonés, o sea literalmente es como un papel de plastiquito, no sé, como un rollo de plástico Es un rollo de plástico y aquí en México también los venden, pero la calidad del de México no le gusta a Hayato entonces, Muy difícil, sí, batalla mucho, no entonces puedo cortar. tenía que traer el suyo de Japón uh -huh. Y también Magnet Japón Sí, compramos un imán de Japón para nuestra colección que sí. tenemos en el refri, ahí sí. va a estar puesto Perdón, me olvidé esto muy importante: Handle Yasai Cutter. Como boom, boom. mezclar verduras es bueno para mi vida en futuro. Espero. Siguiente de comida. Ok, ¿podemos empezar por las botanas o por la comida? Comida total. Okay, ok, comienzo el <risa> eh, ¿Qué te parece por los ramen? Ok, ramen. Ok. Tres ramen. No ramen, pero... Videos instantáneos. Sí, es yakisoba Yaki instantáneo. Sí, a mí me encanta este. Ramen. Pero este ramen es de Nagoya. Uh -huh. Sí, muy famoso. Sí, de la ciudad natal de Hayato. Sí. Y también es de Nagoya. Udon. Udon. Pero sabor miso muy rico siempre compré esto instantáneo porque yo le hago siempre el techo cuando se quita el yo Hanna hizo me negando un pionero desde que somos novios y vivimos juntos en Corea Hayato siempre tiene estas en la alacena o sea le gusta tener sus rames instantáneos de Nagoya sí que cuando Asia salen cinco modo aquí en la alacena Rame, rame, rame sí, rame, sí, rame, sí. Una vez fuimos a casa de unos amigos coreanos y tenían literalmente una alacena de puro rame ah, sí, sí. De comida instantánea también compramos dos sabores diferentes de sopas miso Tienen cada uno 10 paquetes Es blanco, Ajá. es rojo Sí, pero es un poco más intenso el rojo el sabor, ¿verdad? Sí, cada región diferente miso. Mi mamá es de como Nagoya, pero mi papá es de Niigata, más norte. Y mi papá siempre comía blanco, pero mi mamá miso rojo. Por eso mi casa es. Hay diferentes tipos de miso, el miso que es claro, el miso que es intermedio y el miso oscuro Y cada uno tiene un sabor más intenso, entonces el papá de Hayato estaba acostumbrado a comer el que es claro Y la mamá de Hayato el oscuro Y en la casa consumen el mixto, que es el que está mezclado, el claro y el oscuro No querían Todos ganan, <risa> <risa> todos felices <risa> Y también yo compré miso, un miso Hablando de miso, pero yo compré miso rojo, ¿verdad? Sí, a mí me gusta más ese, es mi favorito, Ajá. el miso fuerte. Uh -huh. Después, esto para cocinar sopa picante. Este es un paquete que son como sobrecitos individuales de un concentrado para hacer una sopa picante que nos gusta mucho. Uh -huh. Es deliciosa. Ah, de hecho, fuimos a comerla con cana. Ah, sí, sí, sí, sí. Te sí, sí, sí. sí. sí. mostramos en un video. Y sí. o sí. Sí, sí. sí, compramos la versión para hacerla en casa. Y esto es dashi. Polvo. Polvo de pescado. Sí, comida japonesa. Sí. sí. Casi todo tiene este dashi. Sí, sí, sí. sí y sabe veganísimo. más rico cuando tiene daño. Sí, más deep. Ajá. Uh -huh. Sí, no más esa. Y esto es también polvo, pero para arroz frito. Uh -huh. Para preparar arroz frito. Sí. Y esto para preparar udon, sopa udon y sí. eso es para preparar arroz también como un arroz mixto ajá, pero en la rosera sí ajá y sabe delicioso delicioso nos encanta somos fans sí. de esto estos me ayuda mucho para cocinar porque es muy fácil sí para preparar arroz sí cuando tienes rosera de cocinar porque, ay, nada más el polvito y ya <ríe> también polvos los siguientes son polvos este es para hacer sopita los dos son para hacer sopita, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto que también nos gusta mucho es para hacer una sopita de arroz que se llama chuk en coreano. Y este normalmente lo comen cuando uno está enfermo. Cuando tienes gripa, cuando te duele el estómago. Es como la comida que comes cuando te enfermas en Japón. Entonces Hayato la compra para cuando se siente mal del estómago. <risa> Esto es para preparar nave, como polvo cubo Este es como el tipo nor suiza que tenemos en México Pero la versión japonesa y es para hacer caldito Y estos son polvitos que se llaman furikake sí. Y se pone normalmente encima del arroz Solamente arroz. para darle sabor, de hecho este es mi favorito ¡Tan! Este también me gusta un chorro Huevos Y a ese le gusta mucho Hayato Almiga Hormiga Hormiga al, al... Alga, alga. Compramos también dos tipos diferentes de alga. alga. Esta para que es Hayato, para comerlo con arroz, ¿solo, no? Sí, y ya tiene sabor. Ah, ¿tiene sal? o... de ah es sabor es ¿Salsa de soya? Ah, es salsa el... de suya. Con arroz, sí, muy rico. Y también esto se llama kizami nori, es esta cortada. Mm -hmm. Ajá. Y bonito flakes. Eso oh. no sé cómo se llama en español, pero creo que también se le llama bonito flakes. Sí. Y yo compré para hacer okonomiyaki Okonomiyaki es la pizza japonesa, así le llaman Es literalmente como un panque Que mezclan con repollo, con tocino, mariscos Y queda muy rico sí. siguiente es kinako para poner mochi Es polvo de frijoles Y también esto es potatoes. Esto es como polvo de papa No sé cómo decirlo Es como una harina pero en vez de que sea de maíz es de papa Está rico 스파게티, 네, 네. 마요네즈, 진짜 마요네즈는 일본 거가 제일 맛있어요. 그렇게 얘기하면 안 되나? 모르겠지만 진짜 맛있어. 일본 마요네즈는 en el huevo y amarillo, pero en otros países no lo usan, por lo tanto el color es mejor, pero en el, el mar es muy delicioso confirmo que sí está muy rica ¿eh? uh -huh. también compramos esta salsita. sí, es okonomiyaki sauce, para poner okonomiyaki ah sí, para el platillo que les acabo de enseñar se le pone arriba esta salsa sí. ahí Aderezos también compramos este que es de Yakiniko Que es para la carne asada japonesa uh -huh. ah. Y esto, dressing para poner ensalada Sesame, muy rico Ese aderezo sí sabe súper rico eh. uh -huh. Sí, es el que usa mi suegra siempre, a mí me encanta Por último, en la sección de salsas sí. Jengibre y ajo Son como unas salsas Una es de jengibre y la otra es de ajo Es una pasta la Entonces pasta. la planas y ya tiene como que todo sí. el sabor del ajo Y no tienes que estar como que cortando rayando uh -huh. el ajo es prácticas. muy difícil y muy incómodo, ¿no? Te da flojera Ajá, flojera, sí, por eso Practicidad sí. en la vida Vamos a darle un break a la comida y les vamos a mostrar otras compras diferentes Porque también fuimos al templo y pedimos o compramos unos amuletos que se llaman Omamori, omamori. Es, el, es el amuleto de la suerte y este es especial para parejas Entonces yo tengo uno rosa y Hayato tiene uno azul ¡Mía! es para que nos vaya muy bien como pareja sí están muy bonitos la verdad Buenas ese suerte. video está en mi canal si quieren irlo a ver es el de nuestro último día en Tokio sí y yo no podía salir de Japón sin estos parches para ojos que a mí me encantan tengo años utilizándolos son unos parches que te los pones en los ojos y se empiezan a poner calientes Y son súper ricos y te relajan un montón entonces ah Y huelen a lavanda también, entonces uh -huh. duermes muy rico cuando te pones estos parches uh -huh. Y los lentes Y aprovechamos en comprarnos unos lentes yeah. Cada uno se compró un par muy guapo, la verdad yo no compré esto, compré esto en México pero cambié lente es una historia un poco graciosa, sí. Hayato mandó aquí a hacer sus lentes exactamente iguales que los que él tenía porque si, si recuerdan en un video de mi canal Hayato se perdió sus lentes en la playa, el mar se los comió ¿dónde? No ¿dónde está el bien. mar? De... Entonces tuvimos que hacerle unos lentes de emergencia aquí en Tampico Y fuimos a Liverpool a hacerlos Y okay. le quedaron súper bien según nosotros Pero después Hayato me dijo que no sentía que la grabación estaba muy bien Como que no veía bien de lejos Entonces como tenían garantía Fuimos a ver si nos los podían cambiar Y nada más tenían que cambiarle un poquito el ajuste de la mica Entonces los llevamos, los cambiaron Y Hayato se mareaba y se mareaba y se mareaba con los lentes Entonces decidió no utilizarlos y cambiarle la mica en Japón y en Japón le explicaron que estaban súper mal hechos y sí. sí. muy diferente para lente. Y la siempre 30.5 30.5 de 32.5 y 34.5. Creo que te hizo, pero si, Tiny mareado se mareaba, le dolía la cabeza. Sí, lo veo bien, era, sí. era demasiado, estaban muy mal hechos. No entendemos cómo pasó eso, pero sí. ya se arreglaron y ya sí. puedo utilizado. Yeah. <laughs> Sí. Y yo, vean, mi funda es rosita sí. Y esta me la regalaron taller en la Ay, óptica Y me compré unos lentes nuevos para la computadora Porque los que tengo tienen 7, 8 años Ya son muy viejitos Y siento que las micas ya están como muy gastadas Y ya no me protegen para la compu Porque en realidad yo no utilizo lentes para ver Solo para la computadora Y vean, estos tienen anti-reflejante Y me los pongo y siento la diferencia La verdad, yo ya sentía que mis ojos estaban dañando Con la pantalla de la computadora porque prácticamente todo el día estoy en la computadora Entonces necesitamos unos lentes nuevos Y estoy muy contenta <risa> Siento que me veo muy bonita, muy profesional Te ves más inteligente Ah, gracias <risa> Oigan, y esta no fue compra Pero fue regalito de mi suegra Yo no me podía regresar de Japón Sin mi arbolito de flores De cerezo que me regaló mi suegra Va a estar en mi escritorio Y esta fue una tarjetita Que nos regaló una señora Son unos conejitos que están hechos de origami Están bien lindos Fuimos a una exposición donde había como manualidades hechas por abuelitas Y como era la única extranjera Me la regaló sí, sí, sí, sí. Ventaja de ser extranjera en Japón ¿Y ah, Cuando me dio comida ya en Japón compramos un montón de estos que son parches para la calentura. Los pones en el refrigerador y luego te los pones aquí y te bajan la fiebre súper, súper rápido. Mm. Entonces nos sobraron un montón y nos los trajimos. De box Marisan, no hay nada más. Ya está casado. Y eso que me puse bastante, mm. todos los días. Vamos a volver a la comida. Ok, mm. sección de botanas. Okay. Bueno, esto no es sección de botanas, es bebida Bebida. Vamos sí. a comenzar con la bebida porque me compré un sabor Sakura de Starbucks Estoy emocionada Este lo compré en Don Quijote y se supone que es una bebida sabor Sakura Lo he probado, pero estoy emocionada porque yo soy fan del Starbucks sabor Sakura Y este año no lo alcancé mm -hmm. Así que estoy emocionada por probarlo uh... Y también compramos un montón de nuestro café favorito, café Gold No es promoción, pero nos gusta mucho Mucho la verdad es que compramos la caja, pero ya no cabía, entonces vaciamos todos los sobrecitos en la maleta y aquí los tenemos Es que sobraron Yo compré frijoles dulce. Guacala Para poner mochi Ajá, Muy rico muy muy. No, rico. la verdad es que la primera vez que yo fui a Japón no me gustaron los frijoles dulces. Porque ellos la, la preparan como una mermelada de fresa, pero de frijoles. Y yo la probé y dije, guacala, ¿qué es esto? Y ahora, amigos, los probé y me gustaron. Que estaban bien ricos, la verdad. Sí, muy rico. Jambo mugo Sí, la verdad tenles una oportunidad toma tiempo porque es raro comer frijoles dulces pero sabe rico poco a poco sí sí espero tú también te animes a probar los frijoles mexicanos poco a poco poco a poco, poco, a poco. yo compré tres chocolate es una es como una galleta cubierta de chocolate Sí, galleta sí. con chocolate está es, delicioso y muy muy rico y muy muy barato y yo tengo un tip mañana que irón payaca tengo sandamión son niggies que se hacen marco yaco que son panengage no sé por qué, pero todas las botanas son muy baratas en las farmacias. Y las bebidas también. Ajá, Y también compramos. ¡Haichu! Sabor uva y sabor manzana. Estos son unos dulces chiclosos muy ricos. ¡Más haichu! ¡Más haichu! ¡Ah, la ¡Qué Wow. Y también mi chocolate favorito, yo soy fan de estas almendras cubiertas de chocolate que venden en Japón Cuando vivíamos allá las compraba yo creo que dos o tres veces a la semana, o sea, soy fan, fan Tania mi leyenda de cuando vivíamos en Kioto Cerca de nuestra casa había un los al que llegabas en dos minutos caminando Y era muy práctico ir a comprar mis almendras de chocolate y no sé cómo no me puse gordita en Japón sí. Bien, preso. Es que saben sí. muy ricas. Sí, sí, la verdad, sí. Sí, sí. También teníamos un paquete de poki. Que estaba en el refrigerador y he notado que ya solo tiene dos. Papito. Este, supongo no. que alguien se los comió. Creo que es Prince. Estos que quedan, yo creo que son míos porque no he comido poke ni una vez. ah mm. Te comiste los Pokis. No, prim. Prim se los comió. Ah. Qué mala es prim. Qué mala, Prin ah. Solo quedan dos, no lo puedo creer. Prim, wow. no puede comer chocolate. ¿En qué momento pero, te comiste ah, todo? Siguiente. Es también chocolate, pero pie. Ah, ¿son pies? Pie, chocolate, pie. eso yo no las he probado, pero estas sí las he probado. Son unas galletitas sabor a azúcar, están bien ricas. Ajá, muy uh ricas -huh. Esto es también galleta, como crepa. Ah. Ajá. Y sabor como cocoa, como chocolate. Así. Sí, se llama lumando. Ok, lumando. Lumando. Y mi suegra nos regaló unas galletas de mantequilla. Estas no las he probado, pero pues se ven buenas. Creo que sí. Sí, yo creo que sí. Ajá. Todas las botanitas japonesas son muy ricas. Ajá. ¿sí? Esto es, se llama Hakinotan, ¿eh? Tiene cacahuate y otra sí. cosa. ¿Cómo se llama la otra cosa que es? No sé cómo explicar esta botana. La verdad es que está un poquito rara. picante. Ajá. Sí. Con cerveza. Sí, bien. Está, es muy buena. O sea, muy Ajá. Bien. Confirmo, confirmo. Ay, Hayato, hoy en la noche vamos a comprar cerveza y comemos esto, por favor. Ah, ah sí. Sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Y también esto es, creo que, zenday. Sí, es como arroz inflado. Como una galleta de arroz. Están ricas. Sí, también. Sí, muy ricas. Típicos. Ajá. Sí. De papitas yo me compré tán, sabor hume, o sea, sabor ciruela. Supo mucho. Me encantan estas papitas. Uh -huh. Me encantan. La verdad soy fan del sabor ciruela y del sabor sakura. Porque todo es rosa. No soy de pan de... Y es como sí. agridulce. Yo soy fan de Siguiente, esto es botana, pero un poquito picante. Es papa, ¿no? La verdad es que esa botana solamente la he probado yo una vez y no me gustó, amigos. Es una papa frita ah. con chile. Pero es coreana, son mis papitas favoritas, se llaman honey butter chips y son papitas sabor mantequilla y miel. Y saben muy ricas y estas también me las regalo a mi suegra. Sí. Y también papá es con vegetales según esto. Ajá. Saben muy ricas. Sí. Y esto también botana se llama Staro. Y están ricos. Sí. No sé describir el sabor tampoco pero está bueno y esto sí se los puedo decir son papitas sabor camarón Y la verdad es que la primera vez que las probé no me encantaron pero estas con salsita y cerveza están buenas sí. También tienen en Corea este sabor uh -uh. Sí, sí. La siguiente y última botana son estas, ¿cómo se llama Hayato? Onigiri senbei Onigiri senbei Ajá, la original es como una botana del tamaño de un onigiri Sí, sí, sí. como onigiri Ay, Mira mi onigiri Ajá. tiene forma de corazón <risa> Pero estas son como muchas chiquitas y son así como mini onigiri. Y están bien ricas y estas sí. las compramos para regalar Sí Y ya, ¿Ya? Vaya que compramos cosas <risa> <risa> ¡Ah! nos olvidaba, hubo un día que nos agarró la lluvia y no teníamos paraguas y compramos uno del 7-Eleven y ahora tenemos nuestro paraguas transparente que siempre sale en los dramas Sí, pero está bonito. Los mexicanos no usan mucho hambrera Pues es que a veces te agarra cuando andas en la calle, la lluvia. Y... Pero esto lo podemos traer en el coche. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. para que cuando llueva, si tengamos. Sí, sí, sí. Y ya, esas fueron todas nuestras compras. Sí, creo que sí. Sí, compramos bastantes cosas, la verdad. No pensé que fueran tantas, pero qué bueno. Estamos bien surtidos de comida en la zona mm -hmm. Espero que te aguante un año más. No, no, ya hay si? conocimiento ah, okay. okay. wow. wow, okay. okay, que hay. No, ya no, a no, ya no, ya no, ya no, ya no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, 아, 네, 아까도 얘기를 했는데 과자 같은 거는 와르맛스에야 조금 버는 게 좋아. 오! 너무 깊었대. 네. 아하. 이 siempre Daiso, buena calidad, calidad, calidad y precios, 그래서 일본에 가면 꼭 가야 할것 같아요. También venden botanas en el Daiso. 아, ah, sí, pero es más barato la farmacia, sí, pero uh -huh. en caso de que a lo mejor no tengan tiempo de ir a una farmacia, en el Daiso van a encontrar todo comida botanas este skincare maquillaje uh -huh. cosas para la casa accesorios stickers papelería todo sí sí sí Creo uh -huh. Uniqlo, Uniqlo uh -huh. también sí muy barato sí. y buena calidad el Uniqlo es la tienda donde venden todo lo que es ropa térmica entonces cuando estás en un lugar donde hace mucho frío, la ropa térmica de Uniqlo es muy buena y en verano tiene una nueva tela que es contra rayos UV, entonces te protege la piel para los rayos UV. Es muy buena, esa ropa de Uniqlo y es barata. Uniqlo está en Estados Unidos también, ¿no? Sí, me parece que sí. México todavía no. No. ¿Cuándo? Esperemos pronto. Y contratan los de Uniqlo. Un din, a 조금 궁금한 게 여러분들 일본에 가면 뭘 사는지 궁금. Ajá, lo que sé es que los japoneses compran botong, y que los coreanos y chinos compran mucho. Pero me da curiosidad qué compran los americanos y los europeos en Japón. ¿Me pueden contar un poco? Así es un poco divertido. Sí, eso está interesante porque uh -huh. la verdad, uh -huh. de cada persona es muy diferente. Sí, pero los asiáticos prefieren cosas baratas. Uh -huh. Pero los europeos, creo que no sé, mi opinión, siempre compran cosas caras, caras. Comida también, ajá. Uh -huh. Por eso, more sanungi, more sanungi Ok, déjenos aquí abajo en los comentarios uh -huh. qué compran o qué comprarían, si es que pueden. Ah, sí, sí, sí. sí. Uh -huh.